Blanco. Iba a joder el otro ¡Qué campero de mierda, tío! Magic ya sabemos Cae un team en el techo Enemy soldier Escalera El techo, el techo, está hecho Cómo no piso Por la, por la pajarela o Esa es la pajarela, no, por la pajarela hasta este que está al lado Uy, Claymore, cuidado cabrón, me... me no, no, la acabé de ver Al frente, se va por allá Caque, ok oh, Pero la que la subieron o qué coño Mi auto de vivir las no no no no no no No me, jodas, subnormal. normal. Ah se tira ahí? Oh, ¿cómo va ¿cómo a por para ganar tu libertad, soldado. No, ahí todavía no cae, bro. Me van a matar. está moviendo. ¿Se va conmigo? Está arriba, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. en la esquina. <risa> yo tenía, no tenía mis armas, bro. Make for no, estoy muerto. Yeah. Tres ahí arriba. Tres ahí arriba Joder. Dale, Dale. Los dos se tiran. Se tira uno por tus cosas No, son, tres, son eh? varios. Este va, con Cuidado. No, lo he looteado ya. Son tres. Sigue sí, uno abajo. Sigue sí, uno abajo ahí. Ya, pero pues, no tengo lo veo. No. Sigue sí, uno abajo por ahí. Va a entrar ahora. Eh. Vale, vale. Punto la, la sí, puerta. Bien, va, bien. va, va, va. Son dos arriba, dos más arriba. Si te sigues lanzando eso, yo puse. Viva joder, en el torpedín. ¡Qué campero de mierda, tío! No tiene auto. Va tres, tío. Ah, tiene auto este, tú. ¡Eh! ¡Eh! mil balas y ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! hace ¡Eh! Es una ¡Eh! ¡Eh! 5 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Elige un. son dos. Patió ah, uno. A ver, controla, tío. Sí, me equivoqué el brazo, tío. Bien, bien. Patió al frente, sí. Patió ah, uno al frente. Me he tocado. Con la presa este tío, lo puedo poner. Mete 50 balas, tío. No está? Disparos arriba, en arriba, sal, arriba, ¿no? el ¿no? este. sí. Ah, allí. Joder. Ah, gente ahí arriba, en la puta de la montaña. Ya, también está bien. lo he visto, lo he visto. Blanco. ¡Puta oh, ¡Joder, qué pesadillo! Arriba la montaña, apuntándome. Me marcaron con un drone. A ver si puedo llevar uno. Me marcaron. En la ahí casa, está el... de Venga eh, casa de abajo. En la casa de abajo. Pero la... sí, Ahí está, Ahí Le dejan dos. Joder, ¿por qué Tío, dos ¿No craqueas, este no lo craquea, tío. Los, los dos craqueas. El de Nos pusea, me pusea uno. En la cajita pequeña donde morí yo no hay dos. Ya, tengo Tengo otro abajo mío, creo. A la izquierda. Voy a ir ya Estoy contigo, estoy contigo. Dios, haces ahí te puse a ti te ayudo y me dejas a mí todo vendido tío igual ya no vuelvo a ayudarnos, una puta mierda tío siempre puto da igual tío ahí encerrado tío vamos a izquierda o a derecha no da igual, haz lo que quieras nos apunta Franco ahí al frente un team completo de derecha eres el último de tu equipo, Finish el trabajo el gas está inbound ¡Marcando you safe zone I don't They're just full of jealousy Yeah, yeah This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me, see me, me, gotcha. bro, me, yeah, me This is my quest, I'ma make it No, they call me obsessive Oh, I know Call me selective yeah. ah! ah! Joe, lie, to get by Try to do it right, it's